Esta grabación es para ti con mucho amor de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 275. La sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. Escuchemos hoy a la voz que habla por Dios, la cual nos habla de una lección ancestral, que es tan cierta hoy, como siempre lo fue. Sin embargo, este día ha sido seleccionado como aquel en el que hemos de buscar y oír, aprender y entender. Escuchemos juntos, pues lo que nos dice la voz que habla por Dios, no lo podemos entender por nuestra cuenta, ni aprenderlo estando separados. En esto reside la protección de todas las cosas, y en esto se encuentra la curación que brinda la voz que habla por Dios. Tu sanadora voz protege hoy todas las cosas, por lo tanto, dejo todo en tus manos. No tengo que estar ansioso por nada, pues tu voz me indicará lo que tengo que hacer y a dónde debo ir, con quién debo hablar y qué debo decirle, qué pensamientos debo albergar y qué palabras transmitirle al mundo. La seguridad que ofrezco me es dada a mí. Padre, tu voz protege todas las cosas a través de mí. La sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. Amén.